Eh, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos. Eh, lo digo de esta manera ya que estamos en Colombia y sabemos que hay personas que están inscritas desde diferentes lugares. Eh, entonces, pues, bienvenidos a nuestro webinar sobre monetización de APIs con WS2. Me presento, mi nombre es Jorge Andrés Pisa, yo hago parte del equipo de desarrollo de negocios de TIXAR. Y hoy, junto con uno de nuestros arquitectos de integración, que es Jesús Almanza, vamos a hablar de, de este concepto que es de monetización de APIs eh, con la tecnología AWS Nosotros somos de, de Tixar que es una compañía de tecnología que se ha especializado en la creación de activos digitales usando varios de los productos de la tecnología AWS Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar... Nuestro webinar, gracias a todos por acompañarnos y pues bienvenidos. Listo, esta es la, la agenda que hemos preparado. Eh, es una agenda en la que queremos hablar de algunos conceptos inicialmente, que, en donde queremos ir de lo general y, y, y yendo un poquito más a, a lo particular de algunos elementos, eh, sobre todo en, en el concepto de monetización eh, las tendencias que se han dado alrededor de, de, del concepto de monetización. Y finalizando, pues queremos dar unos tips de la experiencia que ya hemos podido adquirir en algunos proyectos usando eh, toda la monetización alrededor de, de, de estos proyectos y eh, evidenciándolo en un caso práctico usando pues eh, una tecnología como tal que la WCOs. Entonces, esta es la agenda. Esperemos... Eh, cumpla con, con los objetivos que tenemos planteado y genere valor hacia ustedes como tal. Listo. El primer concepto del que queremos hablar es el concepto de definir eh, qué es una API. Pues de, de aquí queremos partir. La definición está tomada de lo que dice Wikipedia, en donde se define que una API es una interfaz de programación. Entonces, cuando hablamos de un API, estamos partiendo de un concepto 100% técnico. Estamos hablando de, de tecnicismos basados en lo que es software o lo que es construcción de software o desarrollo de software. Entonces, este es un concepto alrededor de este segmento como tal. Entonces, un API se define básicamente como una interfaz y defines interfaz como una entrada en donde hay una serie de información que tiene la capacidad de... Eh, de recibirla y de, a través de una lógica o, como se conoce, eh, de rutinas de software, hacer o elaborar alguna, un resultado y dar una respuesta como tal. Entonces, se define así, de forma explícita, como una interfaz de programación. Eh, si hablamos de APIs, pues vamos a hablar de un concepto que es un, es, una, es un concepto que no es nuevo, es un concepto que ya lleva muchos, muchos años en el mercado, como tal, sino que ha cambiado o ha generado una gran importancia eh, gracias a, a todo el concepto de, de sistemas distribuidos. Y de ahí es donde se ha empezado a generar el valor de, de, del uso como tal de las APIs. Entonces, eh, este es el concepto y cómo a través de los años ha venido evolucionando y cómo representa esa diferencia o cómo se genera valor es a partir de de, del uso en sistemas distribuidos. El segundo concepto eh, del que queremos hablar es el concepto de monetización. Eh, este concepto ya no es un concepto técnico, sino es un concepto financiero, eh, en el cual la definición eh, que me parece muy interesante es la capacidad de convertir algo en dinero. Cuando se dice convertir algo en dinero, se, se refiere a, al intercambio de, de un producto, un servicio... Que se ofrece y que ese producto o servicio que se ofrece, pues representa un ingreso para una organización. Entonces, este es el concepto, como lo ven, pues como les decía, es un concepto básicamente financiero y nos queremos centrar en ese, en ese elemento, en la capacidad de convertir dinero, ya que uno podría ahondar mucho más en el concepto de monetización y ver cómo, desde diferentes perspectivas, como la financiera o la económica, como tal pueden, eh, me refiero a, a la financiera, en el tema de banco, eh, pueden tener otras características como tal. Y nosotros solo queremos quedar enmarcados en esa capacidad de, de, a través de productos o servicios, convertirlos en dinero, en convertir algo en dinero como tal. Esos dos conceptos se unen de cierta manera y eh, hacen uno que me parece que es el, el, el más interesante como tal, y es el concepto de monetizar es el concepto de monetizar, pero monetizar APIs que se define de cierta manera como la capacidad de generar ingresos a partir de una interfaz que uno expone. Entonces, una interfaz de programación como tal, eh, de un sistema en particular, eh, se vuelve este concepto. o de crear ingresos a partir de las APIs Pero ese, ese concepto como tal eh, genera un valor, pero con varios elementos que les voy a compartir en, en un segundo hace la creación de una nueva tendencia y es ahí donde se centra la importancia de monetizar las APIs como, como, como valor agregado a las organizaciones. Es ya el concepto como tal de lo que se define como economía de APIs. Este, este, este concepto de monetizar eh, se puede ver de una sola manera y es, como lo veíamos ahorita, de generar un ingreso, un ingreso en particular. Pero monetizar una API por sí sola puede y no puede tener sentido y eh, lo digo de esta manera es porque cuando uno habla solo de monetizar una API, pues bien pero si se habla de que la estrategia que tiene una organización se enfoque en crear ingresos a partir de, de las APIs cambia y le da una visibilidad mucho más interesante y es ahí donde esa tendencia ha generado eh, un gran valor y ha empezado a a crear una disrupción en los mercados. Entonces, ese, ese, ese concepto o esa tendencia tecnológica de las APIs eh, en el modelo de API de economía o economía de APIs ha hecho que muchas organizaciones centren básicamente nuevas estrategias o diseñen y mejoren las estrategias organizacionales que tienen para que creen esos modelos de negocio en donde todos los ingresos o partes de los ingresos tengan diferentes modalidades a partir de las APIs que, que exponen eh, en, en las interfaces de los negocios como uh -huh. tal. Entonces, eh, este es el, el, el, el concepto que quería mostrarles de cómo a partir de la monetización se ha creado la importancia de la API Economy y que la API Economy se vuelve un eje fundamental eh, para otras tendencias tecnológicas como lo es el blockchain, IoT, analytics y demás, ya que todas de ellas hablan en la, en la, en la misma definición. Y esa es en la definición de, de, de APIs, de monetización y de creación de, de estas APIs. Eh, este, este, esta, esta tendencia pues representa de cierta manera eh, el valor a las organizaciones en que esa adopción se ha dado de una forma exponencial. Y lo digo exponencial es porque el 55% de las compañías a nivel mundial están eh, usando APIs como fuentes de ingreso. Entonces, eh, eso ve el valor de que esta tendencia de, de monetizarlas eh, sea mucho más importante y que cada vez más las organizaciones vean eh, dentro de sus proporciones de ingresos esa capacidad de, de crear APIs y APIs que generen valor claramente a los usuarios, pero que esas APIs den ingresos como tal. Compañías como, eh, como por ejemplo eBay, como Salesforce. Eh, donde su participación de ingresos del 50% está basada en, en APIs. Eh, es, es bien interesante. Otras compañías, por ejemplo, como, como eBay, donde el, el 60% de sus ingresos está basado en APIs. Eh, compañías como, por ejemplo, eh, Expedia, en donde el 90% de sus eh, ingresos está basado en APIs. Dan y demuestran que estas estrategias, o que toda la definición de crear estrategias a partir de, del valor de, de la exposición de APIs, pues eh, está dando resultados. Tanto así que eh, la nueva capacidad de, de la creación de organizaciones están enfocando sus modelos de negocio en donde su fuente de ingresos en un 100% sea eh, basada en APIS. Entonces, por ejemplo, compañías como Twilio o compañías como, eh, como Stripe eh, tengan esa definición donde su estrategia esté basada 100% en APIS. Eh, listo Y esa, pues ese, ese modelo de, de, de esta tendencia tecnológica de, de, de crear APIs y de monetizarlas eh, se dan bajo un ecosistema en donde hay diferentes actores y cada uno de estos actores se debe ver beneficiado para que se den estos ingresos. Entonces, dentro de este ecosistema para que funcionen existen un actor que se denomina el proveedor de API o, o el API Provider, que es aquella compañía que tiene eh, varia información dentro de la organización y a partir de esa información crea sus interfaces o crea sus APIs, hace sus integraciones, desarrolla sus aplicaciones y expone esa información eh, en, en el modelo de, de un API como tal. Y existe el, el, el actor que es un, el, el API Consumer o, o el consumidor de, de APIs, que es, eh, aquella desarrollado, es aquel desarrollador de software que hace una aplicación ya sea en un portal o en una aplicación móvil y embebe aim, o implementa el API como tal y al implementarla pues está haciendo una interacción con ese proveedor. Y por último está el usuario final que son las personas que usan las aplicaciones o las soluciones tecnológicas que eh, llaman o usan de cierta manera, las APIs que están eh, exponiendo unas pruebas. Entonces, este, este es el ecosistema donde, como les digo, está, hay un proveedor de APIs, un consumidor y un usuario final y que todos, de cierta manera, se relacionan y deben verse beneficiados en el consumo de la información que se están eh, exponiendo por las APIs. Estos, esta, esta, estos modelos están eh, definidos o, o, o han sido desarrollados con, con, con, con el tiempo a partir de, de las monetizaciones que se han dado. Entonces, cada forma de monetización involucra ingresos diferentes. Entonces, el modelo de monetización free, es, se define free como un modelo porque tiene diferentes formas de verlo. Una es eh, en donde el modelo free, que es un modelo gratuito, puede ser usado, eh, eh, por ejemplo, para compañías que están eh, eh, reguladas, entonces, en, entidades gubernamentales o públicas que tienen que exponer información de forma eh, obligatoria, pueden usar este modelo para compartir la información o para exponer esa información y que los terceros la usen. Entonces, este es un modelo. Pero el modelo en el que se usa de, desde el punto de vista de no obligatoriedad, sino como de forma táctica o estratégica en, en, en el modelo de monetización gratuito, es eh, para que muchos usuarios empiecen a ver esa información y sepan que existe y que les puede generar valor y después pasarlos a, a otros modelos de, de pago, ya sea eh, por suscripción o por pago de uso y demás. Entonces, este modelo free es, es un modelo interesante y se ve desde esas dos perspectivas, desde la capacidad de que alguien está obligado a, a exponer la información o desde un modelo táctico para que eh, se use eh, como pago eh, después de conocer los datos o la información que se están exponiendo eh, en esa API. El, los modelos de, de desarrollo por pagos están en el modelo de suscripción, en donde básicamente eh, la suscripción lo que da es un derecho a usar un API por un valor eh, determinado. Entonces yo tengo un API y por esa API eh, se paga un dinero en específico o un dinero ah, determinado y se da por un periodo de tiempo que oscila más o menos entre un mes o un año. Entonces eh, básicamente ahí se están pagando... Eh, desde el punto de vista del desarrollador o, o lo malo que ve el desarrollador es que se paga por recursos innecesarios el, el modelo de suscripción eh, tiene eh, esa, esa, esa desventaja desde el punto de vista del desarrollador como les digo pero tiene la ventaja eh, para el proveedor del API es que genera pues un ingreso y un ingreso tangible de forma rápida ahí la, la eh, el elemento a tener en cuenta en ese modelo de monetización es que si eh, la información que se está exponiendo no tiene el valor esperado por el, por el consumidor de la API, pues de, va a pasar que no haya un, muchos ingresos de, en esa monetización. Dentro de ese modelo de suscripción se usan mucho también los conceptos de planes. Entonces, ustedes van a poder ver que existen para una misma API varios planes con diferentes tipos de acceso. Entonces, van a tener planes de algunos Gold, eh, Silver o Bronze dependiendo de, de, del tipo de suscripción que se quiera dar. El siguiente eh, modelo de suscripción es el modelo basado por pago, que básicamente o específicamente es pagar por lo que se usa. Este es un modelo que, que pronto todos conocen, eh, ya que, por ejemplo, compañías como Amazon son eh, los que más lo implementan. Entonces, usted eh, en Amazon eh, va a su portal, crea una cuenta, agrega una tarjeta de crédito y dependiendo de los productos o servicios que quiera usar de Amazon, pues al final del mes le llega una factura por el pago que dio. Entonces, si usted compró una máquina, dos máquinas, o usó un producto como eh, el de mensajería, o, o el de base de datos, o, o el que haya definido, pues al final del mes le, le, se le cobra, o, o Amazon le cobra por ese, eh, por ese uso realizado. Ese tal vez es el modelo que, que todos conocen, y es uno de los modelos que, que más se usa. En la actualidad. El siguiente modelo es el modelo eh, Point Base, que también se conoce como puntos de unidad, como puntos base de unidad. ¿Qué, basa, qué se basa eh, en las unidades o en las cantidades en donde cada uno, donde se asigna a una unidad un precio? ¿Esto qué quiere decir? Que eh, se le dice, bueno, por tantas iteraciones o tantas interacciones que usted quiera tener una pi tiene un valor un ejemplo de, de la forma de uso de, de este modelo de monetización es el de Google AdWords, en donde se pagan más o menos 0.25 dólares por esa API y se tiene acceso a mil interacciones con, con la API que, que se expone de Google. El siguiente modelo de monetización es el de eh, Transaction Fee, que es básicamente un modelo de transacciones por costo fijo. Entonces, por cada transacción que alguien quiera realizar, va a pagar un costo determinado eh, por esa transacción que quiera realizar. Un ejemplo eh, tangible eh, o en donde más ustedes pueden evidenciar este modelo de monetización es en pasarelas de pago. Pues, por ejemplo, si ustedes usan pay, pay, PayPal eh, como pasarela para hacer pagos desde su comercio electrónico, siempre que vayan a usar una de las APIs de pago, de, de esa pasarela, pues pagan solo por la transacción que están realizando y pagan ese valor determinado. Estos modelos, como les decía hace un minuto, tienen eh, el elemento interesante que pueden combinarse muy bien con el modelo de monetización free. O de hecho, en muchas ocasiones, el modelo free es el que inicia y después en, en, en los análisis o en las estrategias que realiza la compañía, se va dando cuenta eh, cómo puede llegar a, a, a, a esos otros modelos de suscripción, pago por uso o de transacciones, dependiendo de, del valor que, que está percibiendo o que quiere percibir la organización. El siguiente o las siguientes capacidades son los modelos basados en, en donde el desarrollador eh, gana dinero y gana dinero, por ejemplo, en, en, el de, en el de revenue share que funciona de la siguiente manera. Entonces está un proveedor de API y ese proveedor de API a, a, a, a exponerla y el consumidor implementarla. Un usuario final entra a su aplicación y en esa aplicación, al usarla o interactuar, recibe eh, dinero del proveedor del API y ese proveedor del API comparte ese ingreso que se le dio con el desarrollador. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, es, el, de, es el de TripAdvisor. Entonces, TripAdvisor es una compañía que tiene todo su modelo enfocado a publicidad eh, para eh, mostrar temas de alojamiento y temas de, eh, de vuelos. Pues las APIs que él expone están eh, implementadas en alrededor de 50,000 aplicaciones alrededor del mundo. O sea, 50,000 desarrolladores han creado sus propias aplicaciones y han implementado esa API de TRIB en Entonces, cada vez que un usuario ingresa a esas aplicaciones de los, de los desarrolladores y usa una de esas APIs, pues si hay, un, eh, hay publicidad que está efectuándose, TripAdvisor, le reconoce un ingreso a los desarrolladores que han implementado esa API. El siguiente modelo es el modelo de afiliación, en donde es un modelo, en donde también hay un, donde también hay un, ingreso, un ingreso compartido y ese ingreso se hace, o sea, eh, cada, se le paga al, al, al consumidor de la API cada vez que un usuario final hace eh, un clic. Entonces está basado en un costo por clic eh, en el ingreso o en la interacción de una API. Y por último está el modelo de referidos que es, es muy parecido al de afiliación, pero eh, se da el pago al, al, al desarrollador del API o al consumidor del API solo si eh, al final el, el usuario, o, o al final qué, o solo si el usuario final hace una compra de un bien o un servicio. O sea, si un usuario no hace una compra, pues no hay un ingreso y ese ingreso pues no se le da a, al proveedor del de API y el proveedor del API pues, no le da desarrollador. La ventaja que tiene ese modelo es que los ingresos que llegan al desarrollador son en una proporción mayor a los del afiliado, ya que al, al darse compra de bienes y servicios, pues se eleva la transacción como tal. Entonces, de forma genérica, esos son los modelos de monetización que existen para, para los, la exposición de APIs que se están dando en las organizaciones. Y muchos de ellos, como les decía, pues se pueden... Eh, mezclar de una u otra forma y básicamente es eh, en los análisis que se hacen de los consumos de las API cuál es el que es más apropiado para una u otra organización dependiendo del segmento o, o en el sector que se encuentra listo aquí hay, hay una parte que me parece muy interesante es si bien estamos hablando de monetización estamos hablando desde el, desde el inicio del concepto de, de, de, de APIs Entonces, este concepto de APIs claramente es un concepto técnico pero no se puede ver solo desde el concepto, desde la, de la oportunidad de, de monetizarlas, ya que las APIs tienen muchos beneficios adicionales. Entre esos beneficios, pues está todo el tema de innovación. Eh, cuando se construye una estrategia organizacional enfocada a, a, a APIs, en, en, en esa tendencia de API Economy, pues yo estoy creando muchas APIs y cada una de esas APIs se, se vuelve como una figura del ego. Y esa figura del ego, pues me permite construir cualquier. Eh, cualquier figura genérica que yo quisiera. Yo puedo tener muchas piecitas de, de Legos dentro de la API y puedo ir construyendo tantos productos o servicios como quieran. Y eso me, lo que me hace beneficiar es que yo puedo salir mucho más rápido del mercado y ofrecer cosas nuevas para lo que los demás no lo están haciendo. Entonces, la capacidad de ir llevando a mi organización a tener APIs genera estos, estos, estos beneficios como impulsar la innovación, crear nuevos productos, eh, tener otro canal de, de comercialización también. Si bien es cierto, las compañías tradicionales tienen canales de comercialización físicos y ahora se han creado eh, canales de comercialización virtuales como pasarelas de pago o e-commerce, las APIs son otro canal de comercialización porque ahí estoy exponiendo puntos de información y esos puntos de información que yo estoy disponiendo pues se, están, se venden en, en el concepto de la monetización. Entonces se vuelve un nuevo canal y eso de pronto no, no lo están viendo muchos eh, eh, como oportunidad. La capacidad de ir a adquirir nuevos clientes en los que de pronto no conocía, de tener más alianzas con, con terceros, de ir a, a otros mercados sin, eh, sin perder el que se tenga o ese canal tradicional de negocio, hace que vean, se vean otros beneficios organizacionales como tal. Entonces, los beneficios no son solo monetización, sino son otro tipo de beneficios donde se pueden ver eh, de forma tangencial y así de cierta manera pues eh, llevar a una organización enfocada a usar mucho más las apps como tal. Listo, aquí queremos compartir como les dije al principio unos tips que eh, creemos son importantes eh, y tienen dos eh, elementos y es desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista técnico de las implementaciones que hemos realizado y los de las consultorías que hemos trabajado, en donde las monetizaciones pues, han sido un valor importante para, para las compañías. Y pues son los siguientes. Estos son desde el punto de vista de negocio. Entonces, si bien es cierto, es, eh, es, se parte de un concepto técnico, pero que se ha ido alineado con temas estratégicos y financieros, pues las monetizaciones no se vuelven exitosas si... Eh, si de cierta manera no hay eh, un foco en llevar a la organización a que esté implementando eh, estrategias tecnológicas basadas en APIs. Entonces hemos visto que muchas organizaciones, aunque han visto, entienden, conocen el concepto, no inician. Entonces es como el primer tip, hay que empezar. Si no se empieza, eh, haya, así sea por una o por dos APIs, pues nunca se va a poder ver ese valor que tiene de crear eh, la monetización. Y va de pronto a desaprovecharse como tal esta, este, esta, esta, esta tendencia que puede ser de forma granular usada en las, o aplicada en las organizaciones. Entonces, el primero es el que hay que empezar. Si no se empieza, pues claramente no, no se va a poder eh, llevar a una organización hacia, hacia, este, hacia este foco. La segunda es que esto debe partir desde la gerencia y debe volverse un tema cultural. Entonces, si no se enfoca estratégicamente eh, para que, Toda la organización o gran parte de la organización entienda que esto es un elemento interesante, pues no se les va a dar eh, la importancia necesaria y se va a seguir en ese modelo tradicional que pueda hacer que con el tiempo los deje rezagados. No sé, tam, tal vez perder ventaja competitiva y demás, pero sí hay otros que están viendo esa oportunidad y pueden eh, verse afectados en, en sus crecimientos. Entonces, esto es un concepto donde la organización debe darle valor y debe empezar a usarlo. Claramente se ven a hacer unos lineamientos o definir unos procedimientos. Porque en la medida que se va creciendo, pues puede volverse un poco complicado el manejo o, o el gobierno de tanta información que se está exponiendo. Entonces, hay que ir en la medida que se va usando, que se va adaptando esta, esta tendencia, ir creando estos procedimientos y estos roles para que se creen unos buenos gobiernos y se puedan definir esas líneas y procedimientos para usarlos de una buena manera y se saque un valor interesante. Eh, no siempre el modelo gratuito es el mejor o hay que identificar hasta qué puntos el modelo de monetización gratuito eh, debe ir. Hemos tenido la oportunidad de que algunos clientes nos han invitado a analizar cómo están haciendo esa monetización y al usar el modelo de monetización gratis es bueno, pero hay que hacer análisis hasta qué punto debe ser gratuito o hasta qué momento debe ser gratuito. Ya que, pues, esto de una u otra forma son costos que la organización está llevando, y si bien por querer empezar a tener una eh, entrada en el mercado o ser reconocidos, se hace el modelo gratuito, no siempre es el mejor o debe ir hasta un punto como tal. Eh, claramente, eh, desde el punto de vista de negocio, en la capacidad, no se habla de una capacidad de solo un API, por eso, cuando hablábamos en el concepto, no hablábamos de monetización como un solo API sino como toda una tendencia, entonces la capacidad de la organización debe estar enfocada en tener productos y servicios de APIs, o sea, tener catálogos de APIs para que esos catálogos de APIs puedan de cierta manera venderse solos con la exposición de, no sé, en un dashboard, en donde alguien entre y conozca y vea esa capacidad y pueda usarlo sin que nadie más lo le esté indicando cómo existe Entonces el catálogo o tener catálogos de APIs es eh, un elemento importante. Y... Otro que nos parece muy bueno es que eh, en muchos clientes a veces eh, ha pasado que crean un API y lo dejan en un solo segmento de mercado, pero se les olvida que realmente esa API eh, responde a una monetización es, eh, en varios mercados y la respuesta la tiene es el, el usuario final, que es el que interactúa con, con la API. Entonces no hay que pensar en usar, una sola API en un solo segmento sino que se puede lanzar en varios y de ahí el, el usuario final dependiendo de ese uso es el que va a dar la respuesta como tal de ese beneficio que está teniendo y esos otros tips desde, desde también desde la experiencia pero más enfocados a lo técnico eh, para que cuando empiecen a hacer o a, a aplicar la, la monetización en sus organizaciones los tengan en cuenta y están muy enfocados sobre todo a, a la experiencia de usuario. Pero esta experiencia de usuario está enfocada a los desarrolladores, que son realmente los consumidores o los que realmente hacen la interacción con las APIs. Entonces, en la medida que se pueda crear un buen ecosistema para que ese desarrollador que va a interactuar con, con mi API lo haga lo, le, le quede fácil, lo entiende y lo maneja, pues se va a ver muy beneficiado. Entonces, por ejemplo, la capacidad de tener APIs muy bien construidas, con buenos lineamientos, con una buena codificación, va a hacer que ese desarrollador entienda que, que quien con la construyó la hizo de buena manera. Si tiene la documentación y la documentación es eh, lo suficientemente clara para, para usarla, lo, lo, va, lo va a beneficiar, proveerle entornos de desarrollo, proveerle de ambientes de prueba, proveerle usuarios o información de simulación, pues eh, va a hacer que todo este, toda esta experiencia de usuario para usarla, lo, lo, haga, lo haga interactuar y tal vez lo haga comprar las, las APIs que, que se están exponiendo como tal. Y por último, pues eh, hay, un, hay una capacidad que no he visto en muchas tecnologías o en muchas soluciones, y si es que le se le provea a ese desarrollador a ese, o a ese consumidor de APIs, pues eh, controles de acceso o paneles de control para que conozca cómo son los comportamientos que pueda llegar a tener, que son básicamente simulaciones sin que él tenga que entrar a comprarla como tal, o sea, sin que tenga que hacer pagos. Eso le genera valor. Entonces, cada uno de esos elementos o estos tips los damos eh, basados en, en lo que hemos trabajado y que queremos le genera eh, grandes beneficios a los que están haciendo el consumo de las APIs. Bueno, aquí pues, ya hablamos de una, serie, de una serie de conceptos técnicos. Ahora queremos partir no de los conceptos, sino ya mostrarlos cada uno de los que hemos hablado eh, en una solución tecnológica, que es monetizar la, la, las APIs que se diseñan, que son robustas, que son flexibles, queremos verlas o queremos ya mostrárselas en un caso. Y ese caso lo queremos mostrar en una de, la, una de las soluciones de WCOs, que es el API Manager, la cual me parece una solución muy, muy fuerte, muy robusta. Y hemos puesto esta imagen, es porque eh, últimamente nos han llegado muchos clientes que están usando la monetización, pero lo han hecho de forma manual. ¿Eso qué quiere decir? Que se sentaron e hicieron un servicio web, y ese servicio web, eh, ellos mismos desarrollaron su monetización integrando con pasarelas de pagos y demás. Entonces nosotros creemos que se deben usar soluciones tecnológicas que tengan la capacidad de soportar todos estos conceptos y que permitan eh, monetizar, pero de una forma mucho más eficiente y escalable, ya que en la medida que se enfoca en un tema estratégico la monetización, pues claramente la organización se beneficia. Y si yo lo hago de una forma manual, pues es como si estuviera inventando la rueda. Entonces, listo. Ahora los dejo con nuestro arquitecto, quien va a mostrar ya el caso particular. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, Jesús. ¿Me escuchan? Sí. Ok, vale, qué pena. Listo. Eh, buenos días. Les comentaba que vamos a ver un escenario un análisis de un caso desde donde se surge la idea, cómo debe ir evolucionando y cómo todos estos conceptos eh, de, de la evolución se pueden aplicar utilizando la herramienta de API Manager de WS2 para poder hacer, implementar algunos de los conceptos que se vieron en la monetización y poder facilitar esta implementación. ¿vale? Entonces, vamos a ver en estos diagramas Ah, imaginemos el escenario en el cual tenemos una compañía que se dedica a la venta de pasajes. Entonces, esta compañía lo que vende son pasajes tanto eh, en buses como en eh, etiquetes de avión para diferentes usuarios. Internamente, esta compañía, lo que ven ustedes a su derecha, serían toda la infraestructura tecnológica que tienen eh, al interior para poder suplir sus eh, actividades diarias. Eh, ser, aplicaciones, bases de datos, algunos servicios, composiciones, algunas cosas las manejan directamente en archivos, etcétera. Entonces, a través del análisis, esta compañía quiere empezar a implementar sus, eh, sus APIs. Entonces, lo primero que haría, haría nuestra compañía de viajes sería empezar a a generar diferentes servicios que puedan proveer funcionalidades a terceros. Entonces, la idea es que todo lo que tiene, eh, después de un análisis, ven, encuentran que mucha de la información que tienen puede ser de utilidad para realizar alianzas estratégicas con otros sectores del mercado y poder recibir utilidades a partir de toda la información que ellos tienen. Entonces, hacen una adecuación de lo que tienen internamente, que serían unos desarrollos eh, que solamente funcionan para todo lo que es la operación interna de la compañía y empezar a determinar cuáles de esas funcionalidades podrían exponerse. Aquí, entonces, surge una pregunta para la compañía y es cómo hace que esa exposición de los servicios que, que le va a brindar a terceros sea segura pueda ser medible, pueda controlar su acceso y sea monetizable. Entonces, voy a devolverme un momento. Esos servicios que han creado pueden llegar ellos entonces a pensar que deben hacer esos ajustes que, me, que, que miramos en, en la siguiente diapositiva, realizarlos en cada servicio, lo cual se vuelve... Eh, muy costoso, debido a que aquí podríamos estar hablando de cientos de servicios que van a exponer. Entonces, que pueden estar realizados, eh, pueden haber sido implementados en diferentes tecnologías. Por lo tanto, en cada uno de ellos tendrían que hacer los ajustes. Y estos ajustes podrían llegar a ser muy costosos y hacer que los proyectos sean inviables. Entonces, esta es la pregunta que surge, es cómo mi compañía se va a, va a compartir esa información con los, diferentes, eh, con los diferentes actores del mercado. Entonces, acá veríamos algunos de todos los posibles actores del mercado que estén interesados en aquellas personas que se dirigen hacia algún destino. Hoteles, centros turísticos, parques de diversiones, tours, restaurantes, etc. Entonces, el afán de nuestra compañía en este momento es poder determinar cómo puedo cumplir con esas expectativas y con esas restricciones en el momento de exponer la información. Y es aquí donde entra ya un producto que permite garantizar que esos mínimos para que la exposición sea segura y confiable se cumplen y es el API Manager. Entonces, en este diagrama lo que vemos es que nuestra compañía Expone sus servicios que ya tiene creados a través del API Manager. El, con el API Manager se garantiza el control de acceso, se garantiza que estos puedan ser medibles y además que se puedan monetizar. Y esos servicios los expone de tal forma que los diferentes agentes del mercado empiezan a suscribirse a esos servicios. Con el tiempo, más actores van a suscribirse a los diferentes servicios. Pero la compañía como tal no ha tenido que hacer ajustes para que esos nuevos actores se puedan suscribir. Sobre el API Manager va a empezar a crear diferentes planes o estrategias de consumo para uh, enfocar en cada uno de estos actores. Entonces, esto es más o menos el concepto de cómo sería toda la evolución para poder llegar a una exposición segura y confiable, medible y monetizada de APIs. La idea entonces ahora es mostrarles cómo se haría eso en la herramienta de WS2. Para el webinar hemos utilizado una integración con una plataforma que se conoce como eh, la plataforma de pagos Stripe, pero eh, ha sido para un demo una de las ventajas de, de, del producto de WS2 es que permite personalizar la conexión con cualquier otra pasarela de pago. Entonces, por lo tanto, WS2 se encargaría del de control de acceso y la unificación de la información de, de, de los planes y el consumo e, inter e interactuaría con las pasarelas de pago para que sean ellas las encargadas de hacer el recaudo. Por lo tanto, entonces, se pueden eh, personalizar o generar los diferentes conectores de acuerdo a la pasarela de pago que el negocio eh, de forma estratégica defina. Como mencionó al inicio Andrés, una de las cosas importantes es poder determinar cuáles serían esos eh, lineamientos que se van a establecer o las restricciones que voy a, a, a generar como compañía para la creación de APIs y cómo estas APIs van a quedar expuestas. Entonces, cuando hablamos de monetización, eh, vimos que existen diferentes modalidades de, eh, de la interacción con los clientes y la forma en la que la, el API va a ser eh, monetizada o no. Entonces, a esto es lo que se denomina acá las políticas de suscripción. Existen diferentes políticas de suscripción que pueden ser gratuitas. Entonces, podemos nosotros, después de un análisis interno de la compañía, definir que existe una, una política que se llama gratuita. Perdón. Y que esta permite 100 peticiones por minuto. ¿Vale? Entonces, acá simplemente estamos definiendo, eh, dándole un nombre a, nuestra, a nuestro plan de suscripción. Que lo podrían, eh, podrían verlo muy parecido a lo que serían los planes de telefonía celular o cualquier otro plan de consumo, donde establecemos unas cuotas de uso. Y en las cuotas nosotros podemos establecer que bien sea por el número de peticiones o por el consumo de ancho de banda. En este caso, simplemente vamos a definir que sea. Y como hemos dicho, nuestro análisis interno ha determinado que un buen número de peticiones para esa API está en 100 peticiones por unidad de, por unidad de tiempo. Acá vemos que nos permite establecer diferentes unidades de tiempo para esos planes. Y en las políticas vamos a determinar que esta API es free. Entonces, estamos en el primer modelo en el cual posiblemente la compañía para esta agencia de vuelos, para poder determinar que el para poder hacerse visible en el mercado, va a empezar a publicar sus APIs con ese límite de consumo por unidad de tiempo de forma gratuita. Y hemos creado nuestro plan. Ah, entonces, acá veremos nuestro plan. Pero también la compañía ha visto que... Comercial, vamos a ponerla acá. ¿Qué es? Descripción. Y ellos han visto que existe la posibilidad de empezar a cobrar por los APIs. Ya después de un análisis con el mercado, determinan que es, hay, una, hay una elevada posibilidad de poder empezar a cobrar por algunos de sus APIs y empiezan a establecer algún tipo de, de plan. ¿Este plan cómo se establece? Se va a establecer de la misma forma que se hizo el gratuito, haciendo un análisis de cuáles son las necesidades y hasta dónde debería ser eh, el número de peticiones o de uso de esa API. Entonces, para este comercial 10, lo que voy a decir es que se va a cobrar, vamos a decir que 10 dólares por semana para un uso de cinco peticiones por segundo. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decirle que vamos a permitir eh, por minuto, perdón. Y vamos a hablar acá que vamos a permitirle en ese plan realizar cinco peticiones por minuto. ¿Qué me permite esto? Aunque yo pueda permitirle a un usuario hacer n peticiones por unidad de tiempo, en este caso por minuto, debo controlar cuántas peticiones puede hacer por segundo. ¿Me explico? Puede haber un plan en el que le permitas realizar por minuto 100.000 peticiones. Pero, so, pero para garantizar la, eh, eh, que los recursos de mis servicios estén disponibles, puedo limitar para que no reciba más de X cantidad de peticiones por segundo. Entonces, de las 100,000 que le permitiría en, en un minuto, puede ser que por segundo no, les, no le eh, permita enviarme todas las 100,000, sino un, una fracción de eso. Entonces, en este caso vamos, por ejemplo, vamos a decir que lo va a permitir un máximo de tres peticiones por segundo. Y entramos ya a los planes comerciales. Entonces, en este caso, nosotros podemos hablar de dos tipos de planes. Que es un plan fijo, que se va a cobrar por ese plan al final de un periodo. O un plan de uso dinámico, que sería por el número de peticiones, por cada petición yo voy a cobrar una cantidad. Entonces, para el ejemplo, podríamos decir que mensualmente, perdón, semanalmente, vamos, vamos por semana. vamos a decir que vamos a cobrar 10 dólares por semana. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Ah, perdón. Me da el tiempo. Por un minuto. Entonces, hemos creado acá un nuevo plan. Y todos los diferentes planes pueden estar organizados y pueden ser creados y personalizados de acuerdo a las necesidades de la compañía. ¿Qué podemos ver en nuestra pasarela de pago? En nuestra pasarela de pago, lo que encontraríamos es que en los productos... Ya estaría nuestro plan comercial, que voy a cobrar 10 dólares por semana. Tenemos otros planes comerciales donde cobro 10 dólares por unidad, 5 dólares por unidad y el periodo en el que se realiza la comercialización. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Es que a partir de la interacción con mi, con mi plataforma de WS2 estoy creando planes que en la conexión que establecido con la pasarela de pago, empieza a alimentar esa pasarela de pago para que esté preparada con la información para poder realizar esos cobros. Esos Entonces, esta sería la primera parte, es donde creamos nuestros, nuestros planes. Entonces, en la publicación del API... Tendríamos ya nuestro API creado. Perdón. ¿No? Crearíamos nuestro API. Entonces, ¿qué hacemos cuando creamos el API? Estamos tomando ese servicio que ya tiene la compañía y le vamos a aplicar una serie de políticas de controles de acceso y de restricciones y de seguridad que van a ser manejadas por el API Manager sin tener que modificar la lógica que ya tengo previamente realizada. Esto es muy importante porque me permite que sea muy dinámico. Para el caso, nosotros tenemos diferentes APIs que ya han sido creados y en la monetización hemos activado los diferentes planes. Entonces, para cada API, vamos a ver simplemente un ejemplo rápidamente. Crearíamos nuestro, Le daríamos un contexto. Este endpoint sería donde estaría ubicado realmente nuestro servicio. Y en el plan de negocio es donde voy a permitir que los usuarios se suscriban de acuerdo a los diferentes planes que he creado. Entonces puede ser que yo haga acá un plan comercial de 10, pero además le permita que sea gratuito. Entonces el usuario podrá suscribirse a cualquiera de esos dos planes y como compañía le puedo proporcionar con un API a un usuario bien ¿Peticiones de forma gratuita o peticiones de forma eh, comercial? ¿Cómo, ¿Cómo operaría esto? Eh, puede ser que las gratuitas sean simplemente una o dos peticiones en una unidad de tiempo y las comerciales permitan muchísimo más eh, peticiones. Cuando creamos y publicamos nuestra API, entonces ya podríamos entrar a hacer la monetización del API. Y en la monetización del API ya tenemos nuestro plan. Tenemos el único plan comercial que tiene el API. Si ustedes miran, ese, uh, si recuerdan, ese API lo pusimos con dos planes, uno gratuito y uno, y uno comercial. Entonces, en el, el comercial es el único que voy a monetizar. Entonces, acá colocaría mi, con, mi, mi llave de cuenta contra mi pasarela de pago, habilitaría la monetización y activaría mi monetización. Con este punto, ya la pasaré nuevamente. El API Manager va a pasar esa información para decirle que existe un usuario, que tiene un, que ex, existe esos planes para poder hacer ese tipo de monetización. Esto lo haría la parte de los usuarios de la, de la compañía. Déjame que esto... Listo. Y vamos a ver en el portal cómo, cómo se vería esto, en el portal de desarrolladores, que realmente los que lo utilizan. Entonces, en nuestra imagen habíamos visto... En los diagramas iniciales que era como el análisis, veíamos que existía y existían diferentes actores del mercado. Entre esos actores del mercado, pensemos que existe un hotel. Ese hotel, entonces, sería un usuario que voy a denominar suscriptor. Y ese suscriptor podría, entonces, aquí, con este nuevo API, si ustedes ven, me aparece la posibilidad de la, la información del, del API y en las suscripciones me va a decir que existen una gratuita y una comercial. Entonces, es el usuario el que finalmente determina a qué plan se, eh, se suscribe. Para ver, ya digamos como nos queda poco tiempo, voy a mostrarles es cómo se vería esto, el usuario. Una vez esté suscrito a un API, podría ir a sus suscripciones y en este listado de, de un API que tengo que me permite, que me entrega la información de los pasajeros que van a diferentes ciudades, quiero saber qué es lo que yo he gastado. Entonces, en este caso, lo que me está mostrando el API Manager es que tengo una una tengo, he realizado este número de, este cobro es el que tengo en este momento que no he hecho ningún pago, los tax o sea, algún tipo de impuesto que deba tener, cuándo sería el, la fecha de pago, el tipo de moneda en el cual de, debo realizarlo, el total de peticiones y cuántas las, el periodo de inicio, el periodo final. ¿vale? Entonces, acá me da una información para que yo como uh, desarrollador o usuario de la API, sepa qué tanto estoy gastando. Y esta información está en la pasarela de pago, de tal forma que cuando se llegue al periodo de pago, la pasarela va a ser la encargada de hacer el recaudo. Como les mencionaba Andrés anteriormente, pues puede ser que tengas inscrita una tarjeta de crédito y se haga el descuento automáticamente, o sea, un descuento desde una, desde una cuenta bancaria. Entonces... Esto es básicamente un escenario, eh, lo hemos llevado eh, tratando de mostrar cómo sería el análisis, cómo ese análisis me permite después reflejar algunas de esas características en el API Manager y cómo eh, utilizando el API Manager puedo empezar a generar diferentes planes para, ah, ¿para, para poder eh, hacer que la monetización sea viable sin y eso es importante, tener que volver a modificar toda mi eh, todas mis implementaciones anteriores, sino que sea una capa especializada en este tipo de soluciones que permita realizar eh, esas implementaciones y adicionar esas funcionalidades. Vale, entonces, es lo que tenemos por hoy. Nos quedan unos minutos para preguntas. Entonces, muchísimas gracias por su, su atención. Y... Quedamos atentos a sus preguntas. vale Jesús, muchas gracias por, por compartirnos eh, esto. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, la puede por favor escribirme en el chat y eh, poder dar respuestas alrededor de, de las preguntas que tengan. Eh, bueno, no sé si alguien se quiere animar o, básicamente, de pronto, eh, esté todo claro. Hay, hola, Andrés, hola a todos. Uh, hay algunas preguntas en el Q&A. Uh, el aspecto de impuestos, ¿en dónde se configuraría? La pregunta de Ronald william ¿La, la parte de pregunta? los puestos? Sí. Ok. Básicamente, eh, una de las capacidades que tiene la solución es eh, ser eh, como extensible y, y conectarse con una u otra pasarela. Entonces, de, depende del país donde se encuentre, eh, se puede hacer una integración con una pasarela local. Y básicamente el impuesto lo, se puede asociar a la pasarela o se puede manejar dentro del portal de desarrollo. Y ese impuesto va a estar asociado dependiendo, como vuelvo digo, al país donde, donde se encuentre y, y de ahí se hace eh, básicamente eh, en, la, en la integración también con el facturador, ya que se pueden asociar los tres, los tres actores, entre el, la, la solución de, de monetización eh, la pasarela que hace el recaudo y envía la, la, la respuesta y el facturador, en donde el facturador es el que a, a veces hace la emisión de la póliza, la, de, la, de, la, de la factura, porque no siempre o no es, o a veces, no todas las eh, pasarelas tienen en eh, el concepto de la, de, la, de la facturación. Entonces, puede hacer esas dos maneras. Entonces, eh, espero pues con esto responder como la, la pregunta, que se puede manejar de, de, de diferentes maneras y básicamente son... Eh, las otras eh, soluciones las que hacen el envío de, de, esa, de, esa, de esos impuestos a la solución o se pueden mantener dentro de eh, eh, la solución de pasarela o de la solución de facturación No sé si entiendo bien eh, la palabra impuesto pero yo creo que el impuesto eh, en, en el momento que está tratando la definición de los precios que va a cobrar de, de, ah, la, okay. de la monetización se puede incluir los impuestos, o sea, es un cálculo, es una decisión que tú puedes, en el momento de, de hacer el cálculo de un plan, incluir los impuestos, o sea, no necesita hacer ninguna integración con, con, con ningún servicio externo para eso, ¿sí? Es otra estrategia, no sé. sí, sí claro, esa es otra forma de hacerlo, dependiendo de, de, del modelo que se quiera usar. Y otra otra pregunta es, en su experiencia, ¿qué segmento de negocio genera mayor rentabilidad? Eh, no sé si quieren, si quieren contestar eso o, okay. o dejarme contestar. Dale, si quieres eh, contestar, no hay problema. Okay. Bien, yo, yo creo que el tema de, de monetización se ha cambiado mucho de, desde un, unos tiempos para acá, sí, o sea, hay, hay sectores que tienen mayor ventajas, en, en, por ejemplo, servicios financieros, ¿sí? la industria eh, financiera, de, de análisis de crédito, por ejemplo, consultar si, si un ID, si una persona tiene eh, crédito o no, tiene su nombre negativado no, esos son ejemplos de, de casos bien prácticos de uso de APIs. ¿sí? En otro, en, por otro lado, hay varios segmentos de negocio que están rentabilizando sus APIs en el aplicativo y no en, el, en, en la capa de, de intermedio o de, de gateway de APIs, sino eh, monetizando de, desde su propio aplicativo. Entonces, hay, hay varios casos, hay varios ejemplos. Yo veo que más la industria eh, financiera... Eh, se puede hacer uso eh, más práctico de, de este concepto de monetización. No sé si tienen ustedes experiencia con algo más. Sí. Digamos que lo que podríamos indicar es que... La, la rentabilidad va a estar asociada al valor que se le esté dando al usuario final. Si bien es cierto, los modelos que más se usan son los de desarrollador, tal vez el de suscripción y el de límite son muy interesantes, pero también se vuelven desafiantes, desafiantes en el que el modelo para generar el ingreso para... Lo que es el concepto de rentabilidad, se ve si, solo si le estás dando valor al usuario final. Si no se le está dando valor al usuario final, pues eh, básicamente ni siquiera hay monetización y por ende, pues no hay rentabilidad. entonces pues, Si es para indicar cuáles podrían ser los de rentabilidad, yo podría indicarte que el de suscripción y el, del, el de base limit, o sea, el de cantidad de unidades, son, son interesantes, pero tienen esos retos. Sí. Hay otra pregunta de Oscar Javier. Por otro lado, ¿qué pasarelas de pago soporta wso 2 Ok, este es, un, es un tema que, que indicó Jesús y es como una de las capacidades más eh, interesantes que tiene la solución en cuanto a que no está amarrada a una pasarela de pago como tal. Él tiene la capacidad de estar extensible para conectarse con cualquier pasarela de pago. En el demo usamos una que es una pasarela muy reconocida en Estados Unidos, que es la Stripe, pero él se puede conectar con cualquier pasarela como tal. Y como les decía, pues se puede conectar con cualquier pasarela y hacer las integraciones del envío de la información para que haga el recaudo o se puede conectar con pasarelas y facturadores. Entonces, él se puede conectar con cualquier pasarela, no tiene ningún problema. La, lo que se debe definir ahí es la forma en que se debe hacer esa interacción o esa conexión con la tecnología como tal. Yo creo que hay dos o tres eh, pasarelas y estándares... que ya soportamos out of the box. Pero hay también toda la documentación... para lo que necesitas implementar... Eh, para conectarse a, a otra pasarela a cualquier pasarela, sí. Básicamente, son los métodos que, que manejan eh, la monetización. Y... Y otra pregunta, hay una pregunta de Pablo. ¿Sería necesaria para la conexión con la pasarela el uso de integrator? No, porque eh, en realidad eh, hay, hay algunos manejos que, que podemos eh, tratar directamente desde el gateway. En este caso, por ejemplo, de la demo no creo que, que ellos utilizaron en el integrator para conectarse con Stripe. Pero, obviamente, si hay algún flujo más complejo que quiera tratar, desde, la, desde, o sea, yo quiero integrar con un sistema de Billing Revenue Management, BRM System de SAP, y yo quiero hacer uh, alguna integración más compleja, sí, se recomienda el uso de Integrator para eso. Porque te pueden eh, básicamente gestionar el flujo, transformar y hacer cualquier... Eh, lo que lo que necesitas con el integrator para casos que son SaaS más estándar es básicamente conectarlo desde API bien hay un montón de, de preguntas no sé por qué esperaron tanto a poner las preguntas porque podríamos ya ir contestando desde el ya, desde el momento de la presentación te, les prometo que, que no van a quedar sin respuesta, vamos a tratar, vamos, eh, tenemos acceso a, esta, a las preguntas en el chat, y vamos a enviarles entonces, un uh, contestando sus preguntas y, y básicamente este contenido, va a estar disponible también a ustedes de alguna forma, y, y bien, yo creo que, que por el momento es eso, ya estamos, eh, ya con el tiempo, eh, con el tiempo, eh, eh, cómo se dice, espirado no sé cómo se dice, pero espero que, tengan, espero que tengan hecho buen provecho. Gracias a Andrés, a Jesús, a todos de Pixar por la excelente presentación y, y gracias a todos por la participación, cualquier idea, cualquier tema que quieran escuchar, hacemos una otra sesión, sus comentarios son bienvenidos. Ok, vale, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y pues como dijo Roberto, vamos a, a mirar cada una de las preguntas y vamos a tratar de respondérselas ya que el tiempo se nos acabó. Gracias a todos nuevamente, que tengan buen día.